Hola qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día jueves, qué alegría podernos hoy encontrar a través de estas herramientas, a través de este medio y poder orar, poder decirle a Dios gracias y juntos también encomendar nuestras necesidades, nuestros proyectos. Creo que hay muchos motivos para orar. Yo quiero invitarlos para que hoy iniciemos un trigo a Jesús, a nuestro Señor, tres días clamando al Señor.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 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que lo pidan. Ustedes recen así, Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de nuestro cada día, perdona nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque si les perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre Celestial perdonará sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, secreto para hablar no muchas palabras. Y lo que digamos, digámoslo desde el corazón. No tiene sentido tanta palabrería cuando de pronto pues no estamos conectados, estamos en otro lado. Y estas palabras... Estas pocas palabras que Jesús nos enseñó, definitivamente, queridos hermanos, recogen todo, lo que hay que decirle, lo que hay que pedirle a Dios. ¿Para qué enredarnos y encartarnos con otras palabras? Y el Señor nos dijo, ¿qué es lo que hay que decir? Padre nuestro, y ahí está esa oración bonita, que ojalá todos los días la hagamos. Y cuando la hagamos, no sea allá la carrera, sino sintiendo, hablándole a Dios desde nuestro corazón. Al final eso es lo importante. Que lo que le hablemos, se lo hablemos desde el corazón, con sencillez, con humildad. Amado Dios, en tus manos nos ponemos. Mira este país en todas estas luchas, en estas angustias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios.